A la hora de comer también puedes hacer pequeños cambios para que tu comida te sepa mejor. Añade los extras que más te gusten. Por ejemplo, hemos preparado este plato de humus y lo podemos comer de infinidad de formas. Y lo ideal es que se ajusten a como nosotros queremos, a los ingredientes que nos gustan. Ya sabemos que este ingrediente tiene principalmente garbanzos, aceite, zumo de limón... Y lo podemos o bien tomar directamente con una cuchara. O bien la forma tradicional de tomarlo es con verdura. Podemos cortar distintos trozos de verduras. Que nos sirvan para usarlo como cuchara y así hacemos doblemente comida saludable, legumbres y vegetales. Y podemos probar distintos tipos de verduras, a lo mejor esta verdura no nos gusta mucho pero si la combinamos con el hummus ya cambiamos el sabor. por lo menos hacemos que no nos disguste tanto como os he dicho podemos añadirle más ingredientes por ejemplo aceite este plato se nos suele añadir aceite un poco más de pimienta negra como no y podemos volver a probar a ver cómo es el resultado si nos gusta más o menos y así vamos alternando y probando cosas nuevas También le podemos añadir toques extra, como las semillas de sésamo. Con lo que está hecho esto, pues si queremos, le podemos añadir unas semillas de sésamo por encima, que le da un aspecto más estético. Pero para mí eso es lo de menos. Lo importante es el sabor que nos guste y experimentar con comida saludable. Y buscar nuestras propias combinaciones e ingredientes. Este humus lo puedes hacer también con otras verduras. Por ejemplo, podemos usar un calabacín también como forma de cuchara. Es más, ahora mismo no sé si he probado el calabacín crudo alguna vez, pero tiene un sabor increíble. Con la pimienta negra y el sésamo y el aceite de oliva. Con lo cual es una combinación espectacular. También puedo usar, por ejemplo, un poco de pan de centeno como esto. Todo lo que sea para untar también lo puedo usar. Y igualmente pues, le puedo echar un poco de aceite o lo que quiera. También puedo incorporar otras especias, como el orégano, que a lo mejor no es típico de este plato, pero a mí me encanta el orégano, pues lo puedo con un poquito de orégano y, y lo pruebo con el pimiento, por ejemplo, y veo cómo queda. Sí, si a mí me encanta el orégano puedo, y el pimiento verde no me gusta mucho, puedo alternar esos sabores y hacer que el pimiento verde ya no me desagrade tanto. Y la mejor opción es, la mejor opción o una opción, si no nos gusta nada de las verduras, ni el pan de centeno, ni nada, pues incluso, ¿por qué no puedo usarlo con un, con un alimento que no sea saludable? Como las patatas fritas, que a mí... Me encantan. Es una forma ideal de comer este humus. A lo mejor las patatas fritas no es lo ideal, pero lo estás combinando con algo saludable. Que puede ser el primer paso para empezar a comer comida saludable. Mezclar una cosa saludable con otra que no lo es tanto. Al igual que puedes hacer que muchas recetas, añadiéndoles un poco de azúcar, pues puedes hacer que te gusten. También puedes probar a hacer formas con las verduras. Esto es ideal si estás con niños. Puedes hacer las formas que quieras, por ejemplo aquí he hecho antes una estrella, pues para un niño puedes jugar. Con esto ya inventarte una historia que viene la estrella o cualquier cosa y al final pues te la comes. A los padres ya sabéis que esto es un truco ideal para dar de comer a los niños. Pues lo podéis usar con la comida saludable. Bueno, os dejo que voy a disfrutar de mi hummus con los distintos ingredientes que he puesto en la mesa. Que aproveche. Un abrazo.